se ha repartido el sector del compañero Arroyo todos los cargos que representan las direcciones del gobierno en la provincia de San Pedro de Macorís para quienes son su adectos los demás somos importantes de trabajo de acuerdo a su criterio pero ellos son exclusivos para recibir los beneficios del gobierno y hay provincias, compañeros y compañeras, donde estos nombramientos y muchas veces autonombramientos ya han sido revocados. Por tal razón, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y prender la lucha en el terreno que ellos quieran.